tiene una entrevista bastante importante Lucho. Claro que sí, Cintia, muchas gracias por estos detalles. Vamos a entrar a hablar de inmediato de la obesidad. Estamos con la nutricionista Katherine Cántaro para que nos comente sobre este tema. Katherine, ¿cómo estás? Buenos días. El tema de la definición primero y después también que nos muestres o nos enseñes cómo prevenir, ¿no? cómo controlar y no llegar a esta situación, buenos días. Buen día, bueno, la obesidad es el exceso de peso en relación a la talla. Sin embargo, muchas veces nos quedamos en solo el peso, pero no de qué está compuesto el peso. Ajá. Y tenemos que pensar que nuestro peso está compuesto de huesos, de músculo, de grasa, de piel, entre otros componentes. Y muchas veces, pues uno se emociona, he bajado de peso, sí, pero... ¿Qué peso has perdido? No ¿Has perdido grasa entonces, o has perdido músculo, que es el lo que nos tiene que sostener? A ver, ahí me gustaría... Vamos a hablar subir, justo de un poquito en ese, ese tema. Aquí tenemos medio kilo de grasa. Okay. Entonces, cuando uno pierde medio kilo de peso, no necesariamente estás perdiendo medio kilo de grasa, uh -huh. porque puede ser que te enfermaste, te dio, pues, estuviste mal del estómago y has perdido líquidos. Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy perdiendo grasa... Puede ser con una balanza que nos ve el porcentaje de músculo, el porcentaje de grasa. Puede ser con estas medidas antropométricas que te peñizcan ahí los rollitos. Pero también, si no tengo ninguna de estos con una cinta métrica. Ajá. Una cinta métrica que te vea que estás reduciendo el abdomen, porque idealmente las mujeres deberíamos tener menos de 88 centímetros de abdomen y uh -huh. los varones menos de 94. Ajá. Así en todos, que es como el rango. Eso quiere decir que si tu abdomen está pues, por encima de estos valores... El problema es que tienes mucha grasa, probablemente. Ajá. Entonces, ¿cómo sé que estoy perdiendo grasa? Si sí, me baja la pancita. Correcto. Eso Primer es lo más tip. importante. Primer, Primer tip. Importante. No, me, no alegrarte porque, ¡ay! Me bajé un kilo, dos kilos. Y es como, pero ¿qué perdiste? Porque perder músculo, en realidad, es un problema de salud pública. me estás preocupando ya, porque todavía <risa> había bajado unos cuantos kilos. Pero bueno, a ver, vamos, sig sigamos. Veamos. Porque cuando uno gana músculo, así no hayas bajado peso, porque muchas veces la gente se decepciona. ¡Ay, estoy comiéndome! Mejor estoy haciendo mi ejercicio y no bajo un gramo y ya, lo deja todo. No, no, no funciona esta dieta, lo voy a dejar. No, porque si te está bajando el abdomen, eso quiere decir que te ha crecido el músculo. Esta reserva energética nos protege de enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. A veces no vemos, pero nuestra nuestras este, venas, nuestras arterias se van llenando de grasa uh -huh. y una forma de ver que pues tú, estamos con estos problemas es el perímetro del abdomen, mucho más allá del peso. A ver, yo te ayudo Aquí tienes como a ver. para que ah. podamos ver. Aquí tenemos primero una arteria que pues estamos bien, está limpiecita, pero vamos viendo que el exceso de energía pues, que tu cuerpo esté almacenando más grasa hace que pues tú tenga que ver dónde la voy a meter uh -huh. y comienza a llenarse lo cual pues genera después un ateroma un infarto, pues esta sí última que pues que está terrible y esto por no habernos percatado de qué tipo de peso estaba subiendo. Si estoy subiendo músculo estoy subiendo grasa uh -huh. No es tan importante cuánto peso estés perdiendo por día. Es más importante que haya un cambio de hábitos, que empieces a hacer más actividad física, consumas más líquidos, que tu plato sea el plato saludable. Este es un detalle importante y te pido que te detengas ahí para que lo pueda captar bien. Nuestro camarógrafo, por favor, ahí está la distribución que deberíamos tener diariamente. Ver, Debería, ¿no? Pero el peruano promedio come mitad de arroz, mitad de guiso, la presa encima, y pues sí, por, por ahí pasó el agua Así y un, o un refresco súper dulce. Es. Y estamos como, oh, Y dónde está la variedad nutricional. Lo ideal es que la mitad de tu plato tenga entre frutas y verduras. Uh -huh. La otra parte de la mitad del plato tenga los carbohidratos, o sea, el arroz, bueno, la más. papa, ahí. la menestra, el fideo, que no es que no lo podamos comer. Uh -huh. Y también, pues, ya la proteína que sea, puede ser animal o vegetal, el pollo, el huevo, la carne, o las lentejas, los garbanzos, los payares, como proteína vegetal. Uh -huh. Entonces, este plato saludable puede ayudarnos a prevenir, pero tiene que ser sostenible en el tiempo, no como, ya, eh, me han dicho que estoy muy subida, mi colesterol está alto, recién me voy a cuidar. Uh -huh. No, si te mides el abdomen desde el día de hoy y tu abdomen, mujer, está más de 88, varón, está más de 100, hay un problema. Puede ser que te estés llenando de grasa en las arterias y tenemos que trabajarlo mejorando hábitos. Y como bien está señalando, este es un tema, digamos, para hacerlo de por, de por hábito, vida. De por vida. ¿no? Eso es súper Pero importante. Tenemos malos hábitos, ¿por uh -huh. Y en realidad no tenemos que empezar ya así la dieta, el ejercicio todo junto, no, mientras vayamos pasito a pasito, o sea, empezamos bajándole el azúcar, encima ahorita el azúcar está cara entonces le bajamos pues el dulce a los alimentos que vamos consumiendo luego vamos consumiendo más agua Ah. eso también me va a llenar, me va a mantener saciado luego cuido mis comidas. Agua solo agua. Solo agua. Porque la gente dice, pero yo tomo líquido, pero tomo jugos con azúcar y es lo mismo que nada pues Que no. Al final estás tomando calorías vacías que no te están dando vitaminas, minerales solo energía que se va a convertir en grasa ¿Cuántos después. ¿Cuántos vasos con agua mínimo tenemos que tomar? Ocho. Ocho Te levantas, agua Esa cifra tiene que quedar aquí ya como chip marcada para todos. Ocho vasos mínimos Ocho vasos mínimos. ¿Y cómo los repartimos? Te levantas, apenas te levantas, tu vaso de agua. Uh -huh. Tomas tu desayuno, otro vaso de agua. Uh -huh. eh, antes de que llegue el almuerzo, otro vaso de agua. Y ya tenemos tres y uh -huh. no pasó. Luego viene el almuerzo, ahí puedo tomar uno o dos vasos. Entonces ahí ya tengo cuatro o cinco, viene la tarde, me tomo otro vasito, seis, la, durante la tarde y en la noche pues uno más. Llegamos casi a los ocho vasos porque la idea tampoco es tomar agua antes de irme a dormir porque si se malogra mi sueño porque tengo que hacer pila, uh -huh. pues no funciona tan Ese bien. Ese es un detalle importante también. ¿Podemos tomar más de esa cantidad ¿Puede llegar a ser perjudicial, por llamarlo de otra forma, tomar mucha agua o no? Eh, bueno, si estamos hablando de que estás tomando más de 5 litros al día. O sea, sí. En realidad, con 3, 3 y medio, o sea, si estás haciendo actividad física, uh -huh. pues no pasa nada. Tranquilo. Pero, ¿qué es actividad física? No es, ay, yo camino todo el día, señorita, me dicen. Y es como, pero es que uh -huh. eso no cuenta. Real. Actividad física es esa actividad que te agita uh -huh. y que tiene una duración de más de 15 minutos. Entonces, claro. esa caminata que te vas al mercado, así, quizás, no, sí, o sea, caminaste, pero pero no es suficiente como para decir, uy sí, con esto voy a poder trabajar y mejorar mi masa muscular. Perfecto. A ver, Catherine, aquí has traído, ¿no? Algunos implementos has venido bien preparada tú, sí, por supuesto. Sí. Y voy a pedir también la ayuda de, de Cintia, a ver, para a ver si los dos nos subimos a la balanza y vemos cómo, cómo vamos también, ¿no? A ver. La hora de la verdad. La hora. verdad. Pero se va a conocer como hemos todo. dicho, el peso no es suficiente, es Ajá. el peso y. La cinta métrica. La cinta métrica. Ah, ¿y, eso para? y esto, ¿por qué? Porque la medida de la cintura nos habla del de riesgo cardiovascular, Ay, de cuánta grasa tenemos. Aquí está el secreto. Aquí está el secreto, sí, está está el secreto. exacto. El secreto. Es más, antes de pesarnos, vamos a pasar Perfecto. obviamente, lo ideal es medirse sí, sin o sea, sin ropa, claro. pero pues para efectos de la televisión claro. hay que hacerla así. No, no, hacerla nos quitas unos 20 uno, centímetros. Unos centímetros. <ríe> <puedes poner>. <ríe> <ríe> unos centímetros. Pienes con aquí, adelante, por favor. Aquí, entonces Igual, tus bracitos acá adelante, así, entonces yo voy a pasar lo ideal es medirte adelante y vemos tu cintura la y clásica su cintura metrisa. 70 y medio no, y eso que estás no. con ropa y eso está por debajo de 88 bien o sea, está muy bien. Estamos, bien, estamos bien. bien. Muy bien. Bueno, el peso siempre está entre 49 y 50. Vamos a ver. Pero eso es relativo. Hoy, pues, si deseas, te puedes pesar, pero como habíamos dicho, igual el peso por sí solo no es un indicador. Ah, okay. uh -huh. Porque si nosotros solo nos centramos en el peso, al final no estamos viendo si estamos ganando grasa Ajá. o perdiendo músculo, porque Ajá. muchas personas por comer muy poquito pierden esta masa funcional que nos claro. ayuda. O sea, lo que uno busca, más que tener menos grasa para... Una grasa que, no te enferme, pero puedes no tener un poquito de rollitos, pero con buen músculo porque esto me va a ayudar a que yo siga caminando a que no me dé osteoporosis porque mi músculo está bien agarrado entonces eso quiere decir que voy a poder hacer mis cosas hasta que sea viejita y o voy sea, a seguir caminando. O sea, perder músculo es malo, ¿no? Es muy malo okay. o sea, más que perder peso el problema es que si pierdes músculo te puedes quedar inválido. ¿Y cómo me doy cuenta de eso, o sea, que estoy perdiendo músculo? ¿Cómo lo detecto de veces, en el cuerpo? ¿Cómo detectamos uh -huh. primero cuando el brazo, tú sacas tu brazo relajado, uh -huh. está como más grande que tu brazo con punche? Entonces ahí yo ya voy viendo que mi punche no es muy grande. <risa> Luego, <risa> ya me preocupa ¿eh? <risa> el perímetro de la pantorrilla. Uh -huh. Si La pantorrilla lo tenemos en menos de 31 centímetros, 28 también, o sea, ¿qué está pasando? 28. Hay veces que pues reducir estos perímetros musculares me hablan de que estoy perdiendo músculo y también que estés bajando de peso pero no te baja la pancita, ah, pero sí se te bajan no, las piernas. Y uy, sí bien emocionados de que están bajando de peso y es como, pero te estás comiendo tu vaso. Entonces a es un tema integral, ¿no? ¿Quiénes, tema o sea, ¿quiénes integral. participan digamos para, para que una persona pueda estar bien en todo sentido? A ver, bueno, primero que haya disposición al cambio y no de, voy a hacer dieta porque me ha dicho el doctor, no, claro. el, esto va a empezar ahora y no va a terminar nunca. Uh -huh. Entonces, claro que no es que nunca más voy a comerme una torta o voy a salir a comer con mi familia, a compartir, pero tratar de hacer un 6-1, 6 seis días en donde pues estoy riguroso con mi alimentación, un día donde pues como con tranquilidad, no ah, es como ya, que ya. uy no he visto las popitas, claro, los ¿no? No, no, o sino lo que vamos no días. Y si no puedes hacer un 6-1, un 5-2. Por lo menos cinco días que me porto bien, dos días Eso que que vamos como pero tan Pero no esperes pues que vas a estar uff, figurita. O sea, claro. cuanto menos riguroso eres, pues más te vas a demorar en estar más delgado. Pero acá no es no importa hacerlo perfecto, Ajá. importa hacerlo constantemente. No, y qué buen mensaje en casa, porque muchas personas dicen, uy sí, suprimo todos los alimentos con azúcar, con grasa, y no es eso sí te puedes dar el gusto. es bocito, un equilibrio ¿no? sí porque es como ya voy a aportar voy a hacer voy a hacer dieta que en Ajá. realidad debe ser un estilo de vida me voy a despedir y como, que, oh, sí, como bueno. si no pudieras comer esto después ya, porque el, la, la despedida es como pero señora despedida almuerzo cena todo con todo lo que no se supone con, que no van a comer todavía, con y drama. con pena como si o sea, y en realidad no debe ser así porque si tienes esa sensación de, de que estás dejando Ajá. algo va a ser muy difícil pues cambiar el hábito sino Logico. por el contrario controlar Corridos. Así es, Catherine. Y un detalle justo ahorita que estaban hablando del tema del azúcar. A ver, es un mito. Es un... Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, ya, radical, no tomo nada de azúcar, todo sin azúcar, café sin azúcar, leche sin azúcar, jugo sin azúcar, nada de azúcar. ¿Eso está bien o en siempre re... debemos tener un poquitín un, ahí de azúcar? Un gustito, bueno. En realidad para mejorar el hábito sí es bueno quitarse el azúcar. Es que si no vas a salir a correr uh -huh. o si no vas a pues, hacer una actividad de gran demanda física, en realidad el azúcar, que es pura energía, no necesitas pues, Pero porque tienes energía en Pero el Pero radical, mercado. radical, la eliminamos así si sí, esto te va a ayudar a sostenerlo en el tiempo bien, pero si por hacer eso solo tienes más ansiedad de dulce y el quequito te habla y la galleta te habla, entonces no tiene sentido. Claro. Entonces depende, hay personas que sí, son muy con, así, al rajatabla, Especa. pero hay personas que no, que esto al contrario, hace que no puedan adherirse al plan porque le están quitando todo. Okay. Ay, no, todo es feo, ya no quiero nada, me rindo, ya, de algo me voy a morir. Claro. Y ese no es la idea, porque claro. después... la medición de la cintura que has hecho, es bueno que, lo, que para que lo escriban los Evidentes en su casa, ¿no? Para las mujeres es hasta cierto número, para las hombres son sí. los cuales... Bueno, para las mujeres tiene que ser por debajo de 88, uh -huh. de preferencia jóvenes por debajo de 80. Ajá. Uh -huh. Por, eh, personas ya mayores por debajo de 88 ajá. y en varones por debajo de 102, o sea, eh, personas mayores y jóvenes por debajo de 94. Ajá, o sea, los que están por debajo de 94 en hombres... Es, estarían bien, ¿Sí es? en juventud estamos hablando, bueno, no quiero hablar de edades, pero jóvenes. Ajá, ajá, ajá. Cuanto menos abdomen tengas, menos riesgo cardiovascular, menos grasa en tus arterias. Ajá, ajá. Y más, y nuevamente, el peso no es solo el indicador, es el peso, el porcentaje de grasa, si tienes o de poder medírtelo y si no podemos sacar el porcentaje de grasa pues con la medida de la cintura estamos avanzando y lo veo practicísimo por eso qué pasa si por ejemplo ahorita que nos están escuchando los televidentes se hacen la medición y les sale un puntito más elevado es un llamado de atención oye tengo que ir al médico es un llamado de atención. Mira, si, te está, si estamos, o sea, estás joven y estamos por encima, 88, entonces es un sí. Hay que vernos porque puede ser que estás desarrollando prediabetes ah. o que tu tensión arterial se esté elevando o que algo ya no, es, no esté funcionando bien. Uh -huh. Pero si estamos, pues, en el rango es un llamado de atención de sala a correr, un llamado de atención de controla tus porciones, incrementa tus verduras, almuerzo y cena, toma más agua. Igual, todos deben que hacer eso, pero... Cuanto más grande el perímetro del abdomen, mayor indicador de ir al médico. Porque puede ser que estés escondiendo una enfermedad y todavía no se muestre. Porque el desarrollo de la diabetes la hipertensión son enfermedades que tienen de 15 a 20 años de progresión. La diabetes que te diagnosticaron hoy, 2022, lo empezaste en 2002. Uh -huh, mira. O sea que, Entonces, hay que hay que controlar la, la que guatita, la como también, se dice, no con se de la, de la de guatita. <risa> Bien, Katherine, muchas gracias por no, estar gracias con nosotros, a por todos los consejos tan importantes que has compartido con todos nosotros. Buenos días. Gracias, Katherine, por tu visita. Momento 11 y 1 de la mañana, Nueva Hora Informativa, y como siempre, revisamos nuestros titulares.